Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estén escuchando este video, me imagino que ya se hicieron miembros de Centro Aprender Astrología Fácilmente.com, que ya se suscribieron a mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz. Eh... Que ya le dieron clic a la campanita, que ya hicieron todas esas cosas. Y bueno, y siempre que eh, puedan hacer un aporte eh, económico eh, en la página Centro Aprender Astrología eh, va a ser muy bien recibido. Hoy eh, tenemos a Plutón en Cáncer. Plutón en cáncer estuvo entre 1913 y 1936, o sea, hay personas que están vivas que son Plutón en cáncer. Así que a tenerlo muy en cuenta, y va a volver a estar en cáncer entre el 2169 y el 2200. Dos, tres palabras claves positivas, profundos, comprensivos y protectores, tres palabras claves negativas, conflictivos, inestables y eh, separacionistas, tener en cuenta si te toca una carta con Plutón en cáncer de estas palabras cuestiones positivas y negativas de este Plutón igual Plutón es mucho más importante en las cartas natales personales leerlos en las casas porque como son generacionales marcan generaciones completas, nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días mañana con qué con Plutón en Leo ¡Chao! ¡Hasta mañana!